Señor, yo quiero ser humilde, de ti Señor quiero aprender, seguir tus huellas de amor, tu voz quiero obedecer. Señor, quiero aprender, seguir tus huellas de amor, tu voz quiero obedecer. Y ante ti, toda rodilla se ha de doblar. Los reyes de la tierra. Señor, yo quiero consagrarme, mi vida a Ti quiero ofrecer, tuyo soy, dispón de mí, sin Ti nada puedo hacer, Señor, yo quiero a ti quiero ofrecerte, tú yo soy dispón de mí, sin ti nada puedo hacer, y ante ti toda rodilla se ha de doblar, los reyes de la tierra sus coronas postrarán, Señor, mi anheló es ofrecerte el fruto de tu aflicción que no fue vano, aquí estamos Señor, Señor, mi anheló. el fruto de tu aflicción que no fue vano, aquí estamos Señor, ya ante ti. Sí, Señor. Es verdad que ante ti todas las coronas de la tierra se han de postrar, Señor. Se han de postrar, Señor, porque la grandeza que tú has hecho en nuestra vida nada más que tú la podías haber hecho. Y por eso nosotros hoy en este día estamos agradecidos, Padre, delante de tu divina presencia. Y no podemos por más que cantarte esta alabanza en la cual nosotros decimos así ante ti.